Son late por ti fuerte, muy fuerte, siento amor, gran amor, gran amor. Gran amor. Son tus ojos, dos estrellas bellas, tan bellas como un sol de pasión. Tú eres la niña, el ángel de mi vida, apenas acércate y sana mis heridas Consentida, dueña de mis sueños, déjame tocarte, yo quiero ser tu dueño oh, oh, oh, oh. Tú me haces sentir, me haces temblar Tú me haces sentir, me haces temblar, con tu pasión me haces soñar, tu boca quiere